¿Cuántas chicas te vas a llevar esa noche? Pues son las 20, las que quepan. Es un torneo internacional charro donde participan los Aguilar, también los tres potrillos de Vicente Fernández. ¿no? Varios de Estados Unidos ¿Ah? también. ¿Por qué no tienen que perder este torneo? Es lo mejor que tiene el mundo de Chavilla Puerto Vallarta. Para los que dicen que no hace frío aquí en Puerto Vallarta <ríe> Si hace frío, Paul parece que va al pueblo norte <ríe> Ahorita, ¿a dónde vamos, Paul? Ahorita vamos a la rueda de prensa del torneo internacional Charro, Mario Bueno, más que nosotros vamos a ir a montar un equipo y a informarles un poquito también una. De lo que va a ser, porque aún no empieza Es a finales de enero y a inicios de febrero Hace mucho frío, y también para los que dicen Que no madrugamos, aquí estamos Ay, de veras, es lo que te iba a decir es Para temprano. los que dicen que no madrugamos Exactamente son las... 8.23, nomás que madrugamos Desde antes de las 8, vamos sí, a las 8 Para subir una bocina, vamos a un restaurante que se llama Hotback, Mario, aquí en Puerto Vallarta Ahorita les vamos a enseñar el lugar, cómo está ahí afuera y Bueno, para... cre sí, les vamos a creemos mostrar. que va a ser Ahí la rueda de prensa, porque es esta vez como que no nos enteramos muy bien, pero sí, sí, ser no ahí. sabemos. No es sabemos. que cada año es ahí, cada año vamos a montar. Pero para los que no saben, Paul, de vuelta hay que decirles que vamos a montar una bocina ah, para exacto. la rueda de prensa porque nosotros nos dedicamos a poner equipo de audio y todo el rollo. Exacto. Y como nosotros somos los encargados también de poner el audio en el, Completo en el, evento, el evento, este uh -huh. tenemos que poner para la rueda de prensa, tenemos que madrugar, aunque todavía faltan dos semanas para, sí, que, para eh, que inicie el torneo de charro que se llevará del 31 9 de enero Al 5 de febrero De ¿sí? hecho En ese torneo Es más Ahorita les vamos a decir Ya sí, exacto, ahí. La información Porque ahorita ah, Estamos sí. como que todavía Sí, estamos, es que venimos en el carro Y aparte y estamos luego. dormidos todavía Exacto Ya llegamos al lugar exacto. Pero tenemos unos conos ahí es, es ¿Qué está está cerrado? Está cerrado ¿Qué vamos a hacer? Pues esperar a que abran Casi Ay. siempre por lo regular Llegamos temprano A lo que es aquí La rueda de prensa Nunca <ríe> llegamos tarde a la ¿Qué hago? ¿Quito los conos o okay? qué? Y pues vamos a esperar A que nos abren Ahorita que veníamos aquí en el carro Veníamos escuchando la radio y apareció un chiste ¿Cuál chiste? A ver, cuéntalo ¿Qué le dijo Pepito a su novia cuando estaban solos? No sé, ¿qué le dijo? Pues no sé, güey, estaban solos <risa> Nunca había escuchado chistes en la radio <risa> Pues sí, vamos a esperar oh, ¿Quieres que te cuente otro chiste? No, no te sabes otro, a ver, cuéntame otro A ver si es cierto, cuéntame ah, otro eh, ver, no, ver, no, Ya la neta no, no sé ¿Tú sabes chistes, papá? No Yo nah, te, nah, ¿Tú sabes uno no. o no? No, <laughs> no, no yeah. Ah, mejor así la dejamos, ya entregó los ojos hinchados, no sé por qué. Yo no, no. no sé. vamos despertando. A lo mejor. Más bien es eso, que nos estamos acostumbrados a despertarnos temprano y por eso andamos. Fíjate, Paul, les quería comentar que no hemos subido video la semana pasada. Pues por no, más dos videos de la semana porque pasada. Porque Paul se Me puso enferme. malito. De la por eso gripita. no podía grabar, no podía ni hablar. Porque no fue descanso. Porque enfermo. No, la neta enfermo. no se siente para nada descanso. Sí. Pero ya andamos aquí activos Sí, de mejor. De nuevo. En enero hace enferme. más frío que en diciembre, aquí sí, en Vallarta, siempre. En bueno, enero y febrero. En, enero y en en febrero partes. Sí, son los climas más helados aquí Pero la verdad es, a mí me gusta más lo frío que lo caliente ¿Por Porque siempre? lo caliente No puedes no se puede Y lo frío sí te lo quitas tapándote O abrazando Exacto. a tu novia O, o, o estar <risa> atapadito con tu almohada claro, Y Mario. pues yo siento que es mejor el frío No, la verdad yo también soy, prefiero, prefiero el, frío. el frío Y los que prefieran el calor Pues escriban en los comentarios O bueno, también los <risa> que prefieran el frío Ahí discutan Por lo regular, Mario En la rueda de prensa sí. Bueno, al terminar la rueda de prensa Siempre sirven un desayuno Es que vienen todos los medios de Puerto Vallarta Para hacer público del El Mario. evento internacional y no, Charro no, de, de la Hacienda Serena Y no nomás de Puerto Vallarta Porque también vienen del estado O sea, de Jalisco Que sí. es la televisión de Guadalajara Ah, que exacto. es el canal Sí, 4, viene mucho de medio televisa. Viene mucho medio ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Qué? Nos cambiaron la fecha de última hora No, la, fíjate No la fecha lo, el horario, Bueno, el horario Exacto bebé. Es más tarde El día de hoy bien raro todos los años lo hacen de mañana, pero el día de hoy lo van a hacer hasta las 2 de la tarde así. y ahorita son las 8.47 o sea que sí, tenemos que faltan esperar. muchas horas es que apenas lo cambiaron ¿no? lo bueno que está cerquita, si ahorita vamos a ir a casa vamos a volver para pues decirles un poquito de aquí, de lo que es el torneo internacional charro Mario Exacto, y pues. y hasta luego nos vemos y pues vamos, vamos a casita, de todos modos grabamos ya que lleguemos a las 2 de la tarde y ahora sí son la 1.28 Mario, 1.23 1.30 sí, de la tarde, tarde. madrugamos y estaba cerrado no pero sí que sí, aún sigue cerrado eh cerrado. como que ya abren más tarde Mario porque yo recuerdo que antes abrían más temprano ahorita vamos a ver si nos abren la puerta ajá a ver exacto si nos dan posada vamos a ver si nos dan posada en esta montada es poquito y sí, pues listo, listo, ya listo. Rápido, mucho trabajo Mario, mucho trabajo el día de hoy Oye, venimos tres para solamente poner una bocina está, Ay, claro. no pero lo más difícil es ya en el torneo charro ahorita está fácil sí, Mario. no en el torneo es cuando viene todo lo difícil incluso ahí ahí vamos un día, desde un día antes debemos de ir sí, Hasta dos días antes Sí, la sí es algo de complicado, pero es bonito Yo pienso que ahorita vamos a esperar aquí más compañeros Que llegue el organizador no, Para poder mostrarles lo que es realmente el evento Y ellos les van a explicar un poquito Sí, un poquito más Es un torneo internacional charro Donde participa desde Los Aguilar También Los Tres Potrillos de Vicente Fernández sí, y bueno, varios de Estados Unidos ¿Ah? también nomás que este año no sé si vayan a venir Pero, pero del, del cajón Alemania. sí vienen Los Tres Potrillos Pero ahorita Ya es... les pregunta? Ajá, Ajá, sí, exacto. exacto. Ya les preguntaré. Sí, no, ahorita les van a dar la información aquí completa. ¿eh? Ajá, exacto. <ríe> Ahorita yo estoy aquí con el LIC, el organizador sí, oficial Alfonso de Bernal, Ajá, Alfonso y... Bernal Romero, sí, famosísimo torneo charro internacional. ¿Por qué no tienen que perder este torneo? La verdad que es lo mejor que tiene el mundo de Charla, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, sí, que no más es su playa. Puerto Vallarta puede venir y ya visitar un gran campeonato donde vas a ver lo mejor de la lo los mejores equipos charros, como a, a las guapísimas escaramuzas que se vienen a, a Puerto Vallarta, echando caballos, echando el no, la verdad que es un, un ambiente, con no, no, buenas bandas exacto. para agarrar buenos bueno, ahí y igual, buenos mariachis, la verdad que la fiesta, buenos tequilas, salimos, ¿qué les digo? Exacto. Una sí, claro, mexicana. fiesta mexicana. Sí. La mariconiada. Ah, ah, la traición la, no, la, la mariconiada. Ah, exacto. Y pues ahora yo pienso que este año se la lleva haciendo serena. Exacto. Se la debe llevar por la Serena y sí, bueno, vamos ¿sí? a Es nuestro equipo vallartense Es, es correcto Y pues gracias, Muchas Alfonso. gracias Alfonso Aquí vamos a estar También cabe recalcar que del 6 al 12 de febrero Va a haber un evento sí, Aquí está es el representante, nos puede informar ¿De qué va a tratar? Con mucho gusto, este es el Festival Internacional del Caballo Que está unado y hermanado Al Internacional de Charrería Que año con año, durante 11 años Se ha elaborado aquí en Puerto Vallarta Este gran evento, tenemos grandes shows Y grandes espectáculos, el show de los caballos Domec, Piales Corberos. Vamos a tener más de 35 ganaderías con los mejores toros de reparo y los mejores jinetes. Campeonato Nacional de Caballos Bailadores. Los enanitos toreros para todos ustedes. El día sábado tenemos a nuestro gran amigo, el Gallo Elizalde, que va a venir con su banda. Vienen los caballos cuarto de milla, Pintos y Apaluzas. Vamos a tener una competencia de burros y mulas. El evento está, como dicen en mi tierra, con madres. Para que no dejen de asistir y no dejen de acompañarnos. Los esperamos ya que este evento ha sido pensado para todos ustedes. Exactamente, y pues muchísimas gracias por eso. Principalmente, ¿cuál es su nombre también? Para que lo sepan todos Su ellos. amigo Sergio Martín Castellano. Así que, los esperamos en este Internacional Torneo Charro y en este Festival, Festival Internacional del Caballo. Para que presencien lo que se vive aquí en México, la tradición, las raíces en un puerto. Que es ah, muy importante gracias. eso. Él es también es organizador del onceavo <risa> Torneo Internacional Charro de Hacienda Serena. Nomás quiero preguntarle... ¿Quién crees que se lleva el torneo este año? Yo digo que los tres potrillos, pero estén bien muy buenos la... equipos ¿No apoyas a tu equipo haciendo serena? También, puede ser posible equipo. Yo, la verdad, mm. mucho al equipo haciendo serena Porque es el equipo de, de Es, el de, casa, de, casa. es el de casa, es el local Es, es de... como que si fueran Chivas o un Atlas Sí, que es, correcto. Es, que es del estado Pero yo pienso que este año se la lleva haciendo serena ¿Tú qué opinas? ¿Sí, Ojalá, mejor así. Y eh. de los tres potrillos, si es muy fuerte, también viene El de... Es de los mejores equipos También viene el, ah, el... el de Pepe y la Sí, viene el de Pepe y el Soyape. ¿Y tú qué sabes de charrería? ¿Quién es de los mejores de de México. Pues estaba Chiringa. Chiringa. Yo le tengo una pregunta a él, porque yo sé que él siempre está año con año junto con nosotros y él debe saber, convence a la gente por qué debe venir de a este campeonato internacional. Porque Charo. es un campeonato charro, internacionalmente, 100% familiar. Para la gente que no tiene vehículo, vamos a tener el servicio de camión que te va a dejar la puerta de la arena y en la puerta te, te recoge. Exacto, es una ventaja. Luego también no puede faltar el bailongo, ¿verdad? Ahí sí, con la chava. ¡Ándale! El, beidón, el beidón, todo. ¡Ándale! que <ríe> pues, a, a gusto. ¿Cuántas chicas te vas a llevar esa noche? Pues las 20, las que quepan. Las que quepan en el carro. ¿no? ¿Sí el carro? Muchas gracias. Este nos encontramos con el coordinador de lo que va a ser el torneo internacional Charro. Principalmente, ¿cuál es tu nombre? Alberto. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Y por qué los invitas a que vengan a este torneo Charro? Siento mucha emoción, mucha responsabilidad también y la verdad los invito porque la verdad si hay mucho trabajo detrás de todo, todo esto para que se haga posible y la verdad es un gran evento. para Muchas gracias. Y pues Mario, así si es como si una conferencia de prensa para que si ustedes gustan venir a ese torneo internacional Charro que es el onceavo aquí en sí, Puerto Vallarta hace años. este evento Charro se hace aquí en Puerto Vallarta un destino turístico que no es muy común que se usa la charrería casi no pero, pero esto es lo que hace el cambio a Puerto Vallarta y, y si se lo recomiendo si quieren venir si si gustan muy ven, padre se, se va a llevar del 31 de enero al 5 de febrero exacto y se hace año con año por sí. si no alcanzan a venir este año pues, pues venga, pueden hasta el siguiente si gustan venir igual les vamos a dejar ahí un link de lo que es la página oficial y se pueden entregar más de los precios y de exacto. todo completo. De hecho, Mario, el costo aproximado, 200 pesos. Y la, Ella, final? la final sale 300, pero hagan de cuenta que en esa final va a haber un sorteo de un carro, Mario. Wow, una ¡Un ¡Exacto! Y nosotros sí, compramos bolas y... deberíamos de ganar! ¡No, chido! ¿no? ¡O alguien de ustedes! es que va! Y también, Mario, recordarles <ríe> que hay pago por evento por si gustan verlo en línea y no pueden venir hasta acá. Ya, ya no solamente puede ser presencialmente, sino que también virtual Exacto. ¿Es ¿Eh? la nueva era? Sí, también. Pues esperemos les haya gustado este video y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook sí, que va a aparecer por exacto. aquí. Exacto. También vayan a seguirnos a Instagram y a TikTok, Mario. Así que nos vemos al siguiente video. No sé qué voy a tratar al siguiente video. Y pues, como pueden ver, ya volvimos después de una semana de estar enfermo, Mario. Bueno, yo. Ah, no fue por huevo, la neta. Y pues, nos vemos al siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.